La Comisión Electoral, encabezada por Ramón Rodríguez, dio a conocer este jueves los resultados de las elecciones efectuadas el pasado miércoles, donde se eligió la nueva directiva de la Asociación Dominicana de Profesores en este municipio de San Francisco de Macorís. Tenemos una forma preliminar, o sea, formal. Habíamos ah, informado anoche de un resultado preliminar. Hoy vamos a dar a nivel local, ya resultado final que Sisto Gavín sacó 1.363 votos Xiomara eh, Alberto y Aliado 536 Luis Rosario y Aliado 82 votos en lo nacional tenemos que Hidalgo sacó 82, Siomara 1014, Sisto Gavín 844. El proceso se desarrolló normal como decimos. Siempre hay pequeños impases. Claro, esta es normal, somos humanos. Dentro de ese parámetro, el maestro fue a votar. El maestro demostró disciplina y por ende demostró capacidad de entender lo que se le pedía. Rodríguez dijo que previo al proceso se presentaron algunas anomalías, pero que no fueron trabas para que el maestro no ejerciera el voto. El único percance neográfico que tuvimos fue el padrón electoral que habíamos pedido que nos enviase a la Comisión Nacional en, en orden alfabético pero cuando vinimos a ver nos los enviaron por distrito educativo de una forma inadecuada diríamos nosotros porque eso fue un toyo ese, ese padrón porque fue un toyo porque no se nos complació lo, lo, lo que pedíamos incluso le pedíamos allá a Santo Domingo que si no enviaban el, el padrón como lo pedíamos aquí va su toyo y así fue en cuanto a eso INTN